Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Hoy quiero mostrarles eh, cómo tengo pensado este, gastar mis puntos de liga eh, Como sabrán por 1500 puntos de liga podemos conseguir este Dybala Y pues hacernos un equipo eh, ya sea de la Calcio o bien del Juventus Pero chicos, eh, pues yo ahorita tengo ya a, a un equipo eh, con el que voy a estar jugando durante todo el evento De hecho se lo voy a mostrar rápidamente esta es mi plantilla chicos Con la que les digo este Voy a estar jugando eh, Toda esa temporada el FIFA Móvil Y pues como plantilla secundaria Tengo ahorita eh, Un equipo de la eh, Premier League Así que eh, No creo que me vaya a ser Un equipo eh, de la Serie A O bien de, este, de la Juventus Por lo que eh, Esos puntos de liga Que tengo hasta el momento Los voy a canjear De la siguiente forma chicos Como ahorita eh, Para mí lo importante Es estar subiendo de GRL Bueno pues qué mejor Este eh, Cambiar todos mis puntos de liga por refuerzo de habilidad Como podrán ver tengo 5,747 puntos de liga Lo cual podría abrir Creo que hasta 9 sobres de estos Donde voy a poder conseguir Este, 270 eh, refuerzos comunes 135 eh, refuerzos únicos 45 eh, refuerzos épicos Y, eh, 9 refuerzos este, legendarios, así que Pues voy a gastar mis puntos de liga en ese sobre chicos como les digo, este para mí la verdad eh, es importante estar subiendo de GRL Y los refuerzos de habilidad, vaya que ayudan bastante eh, Ahorita estar subiendo eh, puntos de GRL a los jugadores Pues necesitas eh, puntos de experiencia y de luego las monedas necesarias para estar haciendo Y estos refuerzos de habilidad pues sirven, como les digo, demasiado Ya que eh, si no contamos con los puntos de experiencia o monedas Difícilmente vamos a poder avanzar este en nuestro GRL de, del equipo y pues así este eh, puede ser un poco más de complicado estar ganando eh, partidos de cara a cara O bien, no tanto de cara a cara, porque de cara a cara ya más que nada es por la habilidad de uno que tenga este, eh, en los dedos Al momento de estar este, jugando los partidos Pero lo que sí ayuda en el CRL es este eh, en los partidos de ataque enfrentado chicos A mí la verdad que me sí me gusta jugar este, eh, los partidos de ataque enfrentado Y este, eh, pues quiero seguir avanzando este de, de división hasta poder llegar este a, a campeón FIFA. Eh, es algo de lo, de lo que el juego trata. Este, de avanzar en, en, esos, en esas divisiones para que puedas este, eh, llegar a campeón FIFA. Y ahora en el nuevo FIFA pues trae este, eh, el evento de cara a cara. Que también este, eh, pues es divertido. Eh, yo la verdad no, no lo estoy jugando tanto. Eh, no es porque no pueda eh, hacerlo en, en mi equipo. Sino que... Mmm, pues me llama un poco más la atención a mí la verdad Lo que es este, eh, el evento de, de ataque enfrentado chicos Bueno, pues hasta ahí llegué ya con los puntos de liga eh, Vámonos a, a mi equipo Para ver este, qué tanto refuerzo de realidad este voy a poder subir chicos Vamos viendo por acá, eh, tengo el de centros, ok Vamos a subirle un punto de GRL a mi lateral derecho Y a mi medio izquierdo, así que se van 50 monedas para esto Listo, ahí quedó Vamos a ver qué otro refuerzo de liga tengo Vamos a darle un punto más de GRL A este torre Nilo Ahí está listo Este, eh, que otro más a ver Espero haya podido, ok, el de agresión Muy bien Vamos a hacerlo a Pereira, 25 monedas Para darle un punto más de GRL Creo que estaba en GRL 87 Me parece chicos, Sí, estaba en GRL 87 Ahorita voy a ver si logro subir Por lo menos un punto de, de GRL Luego en tiros lejanos tengo acá a mi Marco Fabián. Ok, vamos a darle un punto más de GRL a Marquito Fabián. Y a ver qué otro, qué otro. A ver, vamos a ver si tengo otro más por acá. Muy bien, el de intercepciones que lo tengo en este Vázquez. De mil monedas. Y ya tiene su, eh, su cuarto punto de GRL. Cuarto punto de GRL. Bueno, sí, su nivel, su nivel 4 en, en, en refuerzo de, de habilidad. Me alcanza para uno más, sí, me alcanza para uno más, mil monedas. Ahí está su nivel, su nivel número 5, ahora sí. Y eh, me parece que tenía uno otro más o no. Aceleración, sí, aceleración. A Chicharita Hernández, mil monedas. Eh, creo que este le puedo subir todavía uno más. A ver. No, ya no. Me pide este 20 y únicamente tengo eh, 12. Creo que eh, de mi equipo principal. Serían todos los refuerzos de habilidad que voy a subir Vamos a ver si puedo eh, si, si logré subir a un GRL 88 Ok, ahí está Un punto de GRL gracias a los refuerzos de, de habilidad Y con mi equipo alterno No sé si me, si tenga eh, Refuerzos de habilidad para subir A ver Bueno, tengo el de pases, muy bien Vamos a dárselo a mi medio centro eh, Defensivo Y qué más tenía por acá okay, el de tiro de falta para Dele Ali, ok, 25 mil monedas, y otro más que tengo es el de reflejos para el portero, muy bien, para Pickford, 25 mil monedas, ahí lo tengo ya en el nivel 5, así, sí, nivel 5, y tengo uno más o no, entradas, ok, para un defensor, bien, para Jerry Mina, 3 mil monedas, no sé si lo puedo, no, no, ya no más hasta ahí, hasta, el, hasta el nivel número 2 y creo que sería el último chicos sí como queda mi equipo alterno queda con un GRL 86 y si le doy aquí en mayor GRL viendo cómo me queda bueno, llego hasta 89 chicos no tiene química pero pues sirve para este para, para jugar algunos eventos, tal vez no sé el, el, el de campaña el, el los días domingo me puede llegar a, a, a servir pues ahí está chicos, es mi GRL más alto, 89 Y mi equipo este, principal Este lo tengo con GRL 88 Con 120 de química Muy cerca ya de llegar a este A GRL 90 Que sería mi primer meta este, En este recién inicio de, Del nuevo FIFA móvil Bueno pues eso fue lo que le quería mostrar Este, no sé si lo puedan Tomar como consejo o no Ya de ustedes depende eh, Si van por ese eh, Dybala o bien este gastan sus puntos de liga por monedas, por puntos de experiencia o bien por refuerzos de habilidad. De hecho, creo que probablemente puedo, ¿sí? puedo este, conseguir un sobre más de, de refuerzos de habilidad. Así que pues para despedir el video, ¿qué les parece si vamos por él? Y pues a ver, este, no creo que logre eh, subir más de, de, de nivel algunos este, refuerzos de habilidad. Pero bueno chicos, como les comentaba, este... Ya ustedes de decidirán si cambian sus puntos de liga por el jugador de Ibala o bien por eh, alguna de las otras recompensas. Yo únicamente quise eh, mostrarles en video cómo es de que eh, creí que era la mejor forma de aprovecharlos. Así que decidí irme por los paquetes de refuerzo de eh, habilidad para que me ayudaran a subir por lo menos un punto de GRL a mi equipo. Pues hasta aquí el video chicos, espero que les haya gustado. Si así fue, por favor suscríbanse al canal.